pensamos que lo sabemos todo sobre el caso roswell sabéis que hubieron dos impactos es decir que no solo fue un objeto que se estrelló con dos seres supuestamente extraterrestres pues bien si quieres saber más sobre este tema no te vayas quédate aquí con nosotros y tendrás toda esta noticia En este mes de julio se cumplen 71 años del caso roswell referido a este choque de una gran nave de origen no terrestre un globo según la versión oficial cerca de la ciudad de roswell en nuevo méxico en concreto el día 8 de julio de 1947 se publicó en prensa el anuncio por el ejército de Estados Unidos la captura de restos de un platillo volante en un rancho cerca de roswell el oficial de comunicación de la base aérea del ejército en roswell walter haute emitió un comunicado de prensa indicando que el personal del grupo de operaciones 509 había recuperado un disco volador que se había estrellado en un rancho cerca de roswell pero antes de continuar este grupo de operaciones, 509, pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este grupo de operaciones sería un grupo de élite, dado a que lanzaron las dos bombas atómicas en Hiroshima, en Nagasaki, y posteriormente se lanzaron dos bombas con cargas nucleares en el Pacífico. Pero vamos a proseguir. ...los antecedentes del caso se remontan al mes de junio... ...es decir, un mes antes del comunicado oficial... ...Mac Brasel, un granjero de Nuevo México... ...descubre unos restos dispersos por su rancho... ...cerca de Corona, Nuevo México... ...y el 5 de julio da cuenta a las autoridades... ...tras la publicación del comunicado militar el 8 de julio... ...y la visita a la zona de un alto mando militar... La versión cambia y se atribuyen los hechos al impacto de un gran globo del proyecto Mogul, con el que Estados Unidos pretendía espiar a los rusos la Unión Soviética. Varios informes militares posteriores corroboraron esta versión. Pero aquí hay una versión que, bueno, no sería del todo así, porque en la antigua Alemania de la Segunda Guerra Mundial, el dictador que estaba en el poder adolf hitler él decía lo siguiente miente al pueblo con una mentira tan grande que sea tan increíble que no puedas desmentirlo ni tan siquiera con la verdad con lo cual aquí utilizaron esa estrategia ya sabéis que se han utilizado ese tipo de estrategias a lo largo de la historia con lo cual se tapa una verdad con una mentira todavía más grande proyecto Mogul para espiar al enemigo. Pero bueno, vamos a proseguir. Hasta 1978, el incidente de Roswell recibió poca atención, hasta que los investigadores Stanton T. Friedman y William L. Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado a cabo por separado. La versión oficial del globo quedaba en evidencia. Y se abría paso la hipótesis del accidente de una nave de origen no terrestre, con la recuperación de varios cadáveres de alienígenas. Como dato curioso, el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también ha afirmado en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con seres de origen no terrestre, basados en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Y decía lo siguiente Yo he visto los expedientes secretos OVNI Y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres Este astronauta opinaba también Que hay una organización gubernamental Paralela e independiente al gobierno Que realiza experimentos con tecnología extraterrestre Y por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes ya sabemos que Edgar Mitchell murió en el año 2016 sin haber facilitado ninguna evidencia que corrobore sus afirmaciones. Pero con una persona de este nivel y de este calado, pues yo creo que tampoco hace falta que tenga que demostrar o que hubiese demostrado nada al mundo. Sus palabras eran de mucho peso. Pero como ya sabéis, desde hace poquitos meses, apenas un año, el Pentágono nos da la noticia de que evidentemente están investigando el fenómeno OVNI y que existe, desde hace ya bastante tiempo, una partida económica para estudiar todos estos fenómenos. Según fuentes oficiales, el suceso se considera como el nacimiento de la ufología moderna, ...y ha dado lugar a numerosos debates, teorías y especulaciones... ...sobre la existencia de vida extraterrestre... ...que otros muchos consideran totalmente infundados... ...aceptando la versión oficial... ...que hace mención al choque de un globo meteorológico... ...en un contexto de gran secretismo... ...como el de la Guerra Fría. El fenómeno ha tenido un gran peso en la cultura popular... ...y se menciona en numerosas obras de ficción... Así como en documentales Pero dados estos datos, conociendo todo esto Hay ciertas cosas que se han quedado guardadas Se han quedado en un baúl oscuro Y hay ciertas cosas que jamás se han tomado en cuenta Pero vamos a hablar de ello, no te vayas, vamos a continuar Existe una declaración jurada de Walter Haut, que fue el oficial que dio la noticia sobre este caso. Hay que tener en cuenta que este oficial Walter Haut pues estuvo implicado de una forma directa en el grupo de operaciones 509 del ejército de los Estados Unidos, es decir, una élite de la fuerza aérea. ...que ya habían lanzado dos bombas Hiroshima, Nagasaki... ...y dos bombas posteriores con cargas nucleares en el Pacífico... ...con lo cual sería una unidad del ejército del aire, de la fuerza aérea... ...pues con una alta preparación y que nos podemos preguntar... ...yo os pregunto a vosotros qué hacía el 509... ...por más excusas que se quieran dar, recuperando restos en un rancho... De un supuesto globo sonda Pero vamos con Walter Hout Sabemos que después de dar esa noticia radiofónica Por parte de la Fuerza Aérea Y precisamente fue Walter Hout el que dio la noticia De que se había estrellado un objeto o un disco volador En Nuevo México, Roswell Al día siguiente se apresuraron Pues a decir que bueno, que fue un globo sonda y aquí se cierra el caso y yo me quiero imaginar por un momento aquella ciudad aquella población aquellas personas que antiguamente escuchaban muchísimo la radio y máxime cuando se acababa la segunda guerra mundial y todo el mundo estaba siempre pendiente de las noticias de la radio y había un boletín de noticias y en este boletín de noticias es donde se da esta historia pero al día siguiente todo se desmiente todo se niega pero es muy curioso porque el propietario de este rancho tuvo la visita de varios altos mandatarios del ejército y se tuvo pues bueno que dar marcha atrás vuelta atrás de que bueno aquello no fue nada de lo que se había dicho 24 horas antes pero el señor haut hizo pues una declaración jurada ante el notario beverly morgan y vamos a ir leyendo ciertos puntos que creo yo que son muy interesantes y que de esto nunca se ha hablado, o mejor dicho, poco, casi nada se ha hablado de este tema. Él hace una declaración diciendo que su nombre es Walter G. Hout, nació el 2 de junio del año 1922. Su dirección era el 1405 West de la séptima avenida en Roswell. ...y código postal 88.203... ...y afirmaba... ...estoy jubilado... ...en julio de 1947... ...estaba en la base aérea de Roswell... ...Nuevo México... ...sirviendo como oficial... ...de información pública de la base... ...me había pasado la semana... ...del 4 de julio... ...a mi residencia privada... ...unos 10 kilómetros... ...al norte de la base... ...que se encuentra al sur de la ciudad... Me enteré de que alguien había informado sobre los restos de un vehículo caído al mediodía después de mi regreso al servicio en la base el lunes 7 de julio. Yo era consciente de que el mayor Jess A. Marcel, jefe de inteligencia, fue enviado por el comandante de la base, el coronel William Blanchard, para investigar. Al final de la tarde de ese mismo día me enteré de otros informes de civiles que reportaron un segundo sitio, justo al norte de Roswell. Me pasaba la mayor parte del día atendiendo a mis tareas habituales, oyendo poco y nada más. En la mañana del martes 8 de julio, asistí a la reunión personal regular a las 7.30, además de Blanchard, M Marcel, que era de contrainteligencia al capitán Sheridan Cabot, el coronel James E. Hopkins, el oficial de operaciones, el teniente coronel Ulysse S. Nero y de Caswell de las Fuerzas Aéreas de Fort Worth, Texas. El jefe de Blanchard de la brigada, el general Roger Ramey, y su jefe de gabinete, el coronel Thomas J. Dubois, también estuvieron presentes. El principal tema de discusión fue el reporte ...de Marshall y Cabot... ...con respecto a un amplio campo de escombros... ...en el condado de Lincoln... ...aproximadamente a 75 millas... ...al noreste de Roswell... ...un informe preliminar... ...fue proporcionado por Blanchard... ...sobre el segundo sitio... ...de aproximadamente 40 millas... ...al norte de la ciudad... ...las muestras de los restos... ...se pasaron alrededor de la mesa... ...no se parecía a cualquier material... ...que tuve o he visto en mi vida las piezas se asemejaban a una lámina de metal papel fino pero extremadamente fuerte y piezas con marcas inusuales a lo largo de su longitud esto se pasó de persona a persona cada uno expresando su opinión nadie fue capaz de identificar los restos del accidente una de las preocupaciones principales que se trataron en la reunión era si debíamos hacer o no público el descubrimiento el general ramey propuso un plan que creo que se originó a partir de sus jefes en el pentágono se debía de desviar la atención del más importante sitio del pueblo del norte mediante el reconocimiento de la otra ubicación demasiados civiles ya estaban participando y la prensa ya había sido informada no me informó por completo cómo se llevaría a cabo todo esto Aproximadamente a las 9 y media de la mañana, el coronel Blanchard llamó por teléfono a mi oficina y me dictó el comunicado de prensa que decía que teníamos en nuestro poder un platillo volador obtenido en un rancho al noreste de Roswell. Yo iba a entregar el comunicado de prensa a las estaciones de radio KGFL y KSWS y los periódicos Daily Record y el Morning Dispatch. En el momento que este comunicado de prensa llegó a los servicios de cable mi oficina estaba inundada de llamadas telefónicas de todo el mundo los mensajes se apilaban en mi escritorio y en lugar de lidiar con la preocupación de los medios de comunicación el coronel blanchard sugirió que me vaya a casa y me esconda antes de salir de la base el coronel blanchard me llevó personalmente al edificio de 84 acá hangar p3 un hangar b 29 situado en el lado este de la pista cuando el primero se acerca al edificio observé que estaba bajo una fuerte vigilancia tanto dentro como fuera una vez dentro se me permitió desde una distancia segura observar primero el objeto que se acababa de recuperar al norte de la ciudad era aproximadamente de 15 a 12 pies aproximadamente de largo y tenía aproximadamente pues una forma de huevo la iluminación era pobre pero su superficie parecía metálica no eran visibles ventanas puertas alas sección de cola o tren de aterrizaje también a distancia pude ver un par de cuerpos bajo una lona solo las cabezas se extendía más allá de la cubierta y no era capaz de distinguir cualquier característica las cabezas no parecían mayor de lo normal y el contorno de la tela sugirió el tamaño de un niño de 10 años de edad En una fecha posterior en la oficina de Blanchard Él extendió su brazo alrededor de cuatro pies sobre el suelo para indicar la altura Se me informó de una morgue temporal creada para dar cabida a los cuerpos recuperados Se me informó que los restos no eran calientes, no eran radioactivos su regreso a fort Worth, el mayor marcel estaba recogiendo los restos de la nave a la oficina del general ramey y después de regresar de una sala de mapas se sustituyó por la búsqueda de los restos de un globo meteorológico y de un radar cometa mientras él estaba fuera de la habitación marcel estaba muy molesto por esta situación nosotros no hablamos de ello de nuevo. Yo estaba permitido hacer al menos una visita a uno de los sitios de recuperación durante la limpieza militar. Me volvería a la base con alguno de los restos que yo mostraría en mi oficina. Me di cuenta de dos equipos separados. Volvería a cada sitio unos ciertos meses después para buscar pruebas restantes de forma periódica. ...estoy convencido... ...que lo que personalmente observé... ...fue un cierto tipo de nave... ...y con una tripulación... ...proveniente del espacio exterior... ...a mí no me han pagado... ...ni ha dado algo de valor... ...para hacer esta declaración... ...y es la verdadera... ...como mejor lo recuerdo... ...firmado Walter G. Haut, ...diciembre de 2002... ...pues bien... ...una vez escuchado... Todo esto, habiendo escuchado toda esta declaración jurada ante notario y un testigo, da muchos nombres. Todos estos nombres, algunos pertenecen hoy en día a la CIA o quizá algunos ya están retirados de la CIA, mejor dicho. Esto da mucho que hablar, da mucho que pensar. A día de hoy esto perdura en el tiempo, pero os diré una cosa, todavía no se ha desclasificado este caso. Han habido casos que se han des desclasificado, esto sí es cierto, pero os voy a decir una cosa. Es muy curioso cómo hablan de dos impactos, de dos impactos, de dos colisiones, y que la de menor importancia es a la que se refieren y van allá a buscar los restos, pero por una sencilla razón, porque uno de los impactos no cayó dentro de una propiedad privada. Mientras que la otra sí y fue la única que se reportó como verdadera y se desvió la atención pública a ese impacto, al impacto del granjero, donde aquel granjero dio esa noticia de que había algo que estaba en su rancho. Pero este segundo impacto no ha salido a la luz, con lo cual el caso Roswell no sería... El caso de un solo impacto de un objeto volador no identificado proveniente del espacio, sino que hay un segundo objeto con piezas recuperadas y que muchos de estos oficiales cogieron muestras y como ya habéis oído, pues se la pasaron los unos a los otros para examinarlas sin saber de qué se trataba. Así que amigos, espero que esto os haya servido de información después de más de 70 años. Gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima amigos.